Bueno, las políticas de austeridad, primero en el lado económico, lo que producen es un deterioro de la demanda interna, la perjudican mucho más y eso hace que la crisis dure más. Por lo tanto, desde de ese punto de vista también afecta a la ciudadanía. Pero desde el punto de vista más directo es que las, de, las políticas de austeridad están basadas en bajar salarios, en privatizar servicios, como puede ser la sanidad pública, la educación pública o por lo menos deteriorarlos y, por supuesto, eh, tienen muy presente sobre todo la, la bajada salarial, que es, el, digamos, el punto clave de cualquier política de austeridad también llamada devaluación salarial, precisamente por eso. De modo que lo que la gente nota es que pierde los salarios, pierde los empleos y entra la economía en una crisis que no es solo crisis económica, técnicamente hablando, sino que tiene su lado social que es el más eh, dramático, que es el de que la gente pierde el empleo, puede perder eh, su casa a condición de haber perdido antes los ingresos y bueno, todo es un círculo vicioso que es el típico de una recesión provocada por políticas de austeridad. Uh -huh. La deuda es el mecanismo por el cual se justifican las políticas de austeridad que no son otra cosa que el robo por parte de una minoría de la población a la mayoría de la población. Las políticas de austeridad basadas en la privatización de servicios públicos es pasar algo que es público a negocio privado, por lo tanto es un saqueo en términos políticos y naturalmente eso se justifica a través del pago de la deuda, sobre todo si previamente se ha socializado la deuda privada, es decir, la deuda que correspondía a entidades privadas como grandes empresas que de repente, el Estado se hace cargo de ella y como dice que tiene que pagarla pues retira eh, dinero y fondos de la sanidad pública, la educación pública para hacer frente al pago de una deuda que no es la deuda de la mayoría social sino la deuda de esa minoría que ahora está utilizándose como mecanismo y coartada para seguir profundizando la regresión social. Bueno, Izquierda Unida plantea una auditoría de la deuda pública para valorar qué parte de la misma es ilegítima, es decir, se corresponde, con contratos y compromisos que vulneran los derechos humanos o cuyo pago vulneraría naturalmente esos derechos humanos eso es una auditoría que no solo se puede hacer a nivel técnico sino también con compromiso ciudadano pero partiendo de un hecho mucho más amplio, y es la constatación de que la situación económica actual en la periferia de Europa impide que técnicamente se pueda pagar la mayoría de la deuda. De modo que hay que hacer una reestructuración sí o sí, incluso para seguir pagando una parte de la deuda. Eso es lo que propone Izquierda Unida en respecto a la deuda pública y a la deuda privada, mecanismos que estén relacionados con el salvamento de las unidades familiares, de los ciudadanos en última instancia, para que de esa forma se sane el sistema en su conjunto. Es decir, la alternativa a salvar bancos para Izquierda Unida es salvar personas, dedicar los recursos a salvar a las personas y a las familias más empobrecidas, impidiendo de esa forma, además, que el drama social continúe creciendo.